Ahí está, el primer programa de Mix Internacional, obviamente algo, eh, xavi tenía que pasar. Muy buenas noches a todos los oyentes, muchísimas gracias por estar del otro lado, quiero presentarlo a él, quiero tener el lujo de presentar a mi compañero, mi compañero de mundo, que eso es lo que me gusta a mí, somos internacionales, es una gran persona, sobre todo, más allá de lo profesional que es, es una gran persona. Y como siempre decimos acá en Mix, en Familia Mix, somos una familia. Por eso, bienvenido a la Familia Mix, a Xavi Herrera desde Colombia. Hola, Karin, muy buenas tardes. Como siempre, muy feliz, muy agradado estar contigo en esta tarde. Eh, iniciamos una nueva aventura, un, un nuevo pasaje. Nuestra primera emisión de nuestro programa Mix Internacional a través de la radio, a través de la web y esperando cautivar corazones, impactar vidas, llegar a muchas personas. Tenemos Tal muchas pal. programadas. En eso estamos. Esa es la idea, eh, captar, impactar a muchísimas personas, no solo nosotros acá delante del micrófono, sino también... Con pues, los eh. invitados de lujo que tenemos. Sí, Dime, ¿se cortó? Disculpa. No, no, no, ahí está, ahí estamos. Te decía sí. que no solo nosotros, acá adelante, sino con los invitados de lujo que vamos a ir teniendo todos los miércoles, 19 horas, Argentina, 17 horas, Colombia. Nos hemos encargado de, de traer personas eh, con bastante recorrido, bastante reconocimiento, mucha trayectoria, con las cuales vamos a aprender todos los días. Vamos a mirar una parte entrevistas, otra parte debates, y vamos a pasar un momento agradable de mucho conocimiento, de mucho aprendizaje, y iremos mejorando en, en todos los días. Me gusta lo picante que va a estar el debate, ¿no? Esta propuesta de debatir temas del mundo, porque nosotros vamos a debatir temas que les interesa en el mundo, temas que no tienen frontera. Y va a estar esto de picantito, porque claro, cuando hacemos un debate tan abierto, sin fronteras, estamos haciendo un debate con diferentes culturas. Y eso es lo que va a estar bueno, como dicen en Costa Rica, ¡pura vida! Sí, sí, sí. Tal cual. Bueno, Sabi. Tenemos un invitado que la verdad te voy a dar eh, el honor a que lo presentes. Queremos conocerlo. ¿Qué te parece? Claro que sí, Cari. Hemos traído para nuestra primera entrevista una persona brillante, a la cual le hemos aprendido mucho. Eh, es, lo consideramos como nuestro mentor dentro de la Cámara Internacional de Conferencistas. Él es fundador de la Cámara Internacional de Conferencistas, presidente, eh, durante más de dos años, ahorita es el creador de la licencia Master Speaker y pues sin más preámbulos, quiero presentar a Carlos de la Rosa Vidal, eh, que lo invitamos a que ingrese, para que podamos hablar con él un rato. Hola Carlos, un gusto tenerte acá en Radio Mix y en Argentina, en mi país desde Pinamar, como digo, al mundo, y en esta oportunidad, llegar a, a Perú. Gracias. Mix suena algo caluroso, aquí en la fría tarde y nos va a ayudar muchísimo a hablar, algo que nos pueda calentar un poquito el alma y, y las palabras. Gracias Javier por esta invitación, estoy encantado de poder compartir un momento con ustedes. Gracias por el honor de esta reunión. Sí, claro. Un poquito entrecortado, Carlos, no sé si podramos, podemos mejorar un poquito el audio, si existe la posibilidad. A ver, ¿ya estamos? ¿Se escucha mejor? Perfecto, ahora sí. ¿Vos, Abby, lo escuchás bien? Perfectamente, adelante entonces, gracias. Por favor. Bueno, eh, a mí en particular me llegó la información de Carlos, que usted es un gran escritor. Bien, eh, hay diversas formas de expresar, hay algunos que también nos gusta hablar, y hablamos muy bien, y hablamos mucho, y hasta gratis. <risa> hay otros que, y hay otros que, que escribimos, escribimos porque quizás, es un modo más revolucionario y de poder decir cosas que, que en, en ocasiones no se puede decir en voz alta, pero a veces son necesarias decirlas. Y la palabra escrita es un poderosísimo elemento para comunicar aquello que tiene que ser dicho. Qué bueno esto que dijo: eh, decir, escribir, decir cosas en, buen, eh, en voz alta, ¿no? estas palabras en voz alta, ponerlas en, en la escritura. Eh, a mí me gustaría preguntar, Carlos, de dónde, cuándo ¿no? nació este amor por escribir. Si fue en, desde jardín o si tal vez fue en la primaria. Sí, todo aquel que lee, lee mucho, algún día quiere escribir, entonces es inevitable. Eh, he vivido rodeado de libros desde niño, mi padre, profesor de matemáticas, rodeado de libros, siempre estudiando. Y madre, gran lectora, desde literatura, historia, libros por todas partes. Así que las mejores cositas de la vida, las cosas secretas que para mí eran ocultas a los 10 años, pues ya las empezaba a conocer a través de los libros. Y yo decía, qué interesante, mira, se los niños, qué interesante, así se viaja, así se viaja por a la luna, ¿no? Con, con Julio Verne, así se viaja a Europa, en fin, uno empezaba a soñar trayendo su futuro a un presente de niño y adolescente. Todo es, es inevitable, cada, cada jovencito que alguna vez lee, lee mucho, seguramente por timidez o porque no tiene otras cosas que, que hacer o, o no ha aprendido algunas otras cosas, nos queda agarrar los libros que están en casa como si fueran paredes y este, revisar, leer, leer mucho. Y queremos leer. A los 15 años le escribí en un periódico de circulación Nacional y me encantó muchísimo ver mis, mis escritos, mis borradores, transformada de pronto en, en, en escrito, en periódico, tipo, tipo libro. Qué maravilloso es cuando uno ve lo que, lo que ha escrito, está publicado y lo pueden leer otros más. Qué maravilloso. Sí, es muy bueno. Eh, Carlos, sería muy importante que, que nos contaras qué te motivó a, a llegar a, a crear la cámara, esa visión que tiene de proyectar a la gente, y de hacer crecer. Cuéntanos, ¿cómo llegó esa, esa idea y qué proyectas o qué visión tienes hacia el, hacia el futuro? Bien, yo estoy viviendo el futuro. Eh, no estoy pensando en que de aquí voy a hacer todo. Siempre se preguntan acá qué voy a hacer cinco años, diez años. Lo importante no es alcanzar los sueños. Yo creo que lo importante es vivir los sueños. Si sí, los estoy viviendo, estoy viviendo mis sueños de poder escribir, de poder hablar, de poder viajar y de poder vivir eh, sabiendo que estoy vivo, Parece curioso, pero yo vivo sabiendo que estoy vivo. Hay gente que está viviendo y no lo sabe. Entonces, nació la Cámara Internacional de Conferencistas porque siempre estuve formando grupos. Allá, por ejemplo, en los años universitarios, yo era la cia de poeta, y entonces hice un grupo de poetas con quienes hicimos recitales poéticos por todo Lima, en centros culturales, en universidades organizaciones artísticas, hice un grupo de poetas, me sumé a un grupo de poetas y eh, luego por allí este, también fundé una organización que se llamó Farence Internacional, éramos 30 jóvenes y siempre, siempre he estado en grupos, siempre me ha gustado pertenecer a grupos porque eh, no hay nada más maravilloso que crecer en, en el arte de la conversación para mí, el, el arte más importante antes de hablar en público es el arte de hablar en privado, que es el arte de la conversación. Entonces, para mí ha sido siempre enriquecedor formar parte de grupos. Y era inevitable que como orador en algún momento pudiera yo construir un, eh, una organización eh, siempre, siempre con gente, no, nunca solo, que pudiéramos eh, afiliarnos, organizarnos, aliarnos para poder constituir una organización de oradores, creo que era inevitable en esa vida. Siempre he estado formando parte de los adolescentes. Bueno, tú siempre nos has dicho una, una frase que, que ha gustado mucho y nos dices que un buen conferencista siempre tiene que ser un buen escritor, ¿cierto? Entonces, eh, sí. fundamento cómo sí. viene? Sí, yo creo que un, una persona que se llame oradora con mayúsculas, una persona que tiene que, que ser un escritor. Todo orador es un escritor. Los grandes oradores de la historia son escritores. En el sentido no de grandes escritores, pero sí son, escriben, redactan sus presentaciones. Eh, Emilio Castelar, orador español. Eh, los grandes oradores de la historia. Winston Churchill, orador, escritor. Eh, este, Martin Luther King, lo que, lo que dijo... Tengo un sueño, no, él no de pronto le apareció, tengo un sueño y lo desarrolló, no, pues escribió primero. Entonces, los grandes oradores de la historia son escritores, hay que escribir. Y esa habilidad es, es algo muy simple. Si me tengo, quizás, en los próximos minutos tengo una, una presentación y me dicen, tienes que hablar, ok, yo estoy mentalmente escribiendo, ¿qué es lo que yo puedo decir? Me de invitar a una reunión profesional y me dicen que tengo que hablar de aquí a los 15 minutos. Entonces empiezo a, a relacionar, el motivo, la razón, lo que quiero compartir, dos, tres cosas, y yo lo estoy elaborando. Y estoy ordenando, sabiendo cuáles son las primeras palabras que voy a pronunciar. Claro, quizá en ese momento no tenga una, una bolígrafo, un papel, una, una pluma, pero siempre estoy craneando qué es lo que voy a decir. Entonces, un orador, es el trabajo sencillo de, de un orador. Es, porque si no se hace, solo se habla porque, porque se tiene esa capacidad de hablar, estamos perdiendo algo muy bueno, que es la claridad de ideas logra a través de la escritura. Eso, eso es muy importante, ¿no? Porque hemos visto, y sobre todo en esta época, ¿no? Siempre lo, lo, lo digo. Eh, personas que salen a hablar pero no tienen contenido o no conectan con el público, no llevan un buen mensaje. El tema de la escritura es muy, muy importante, ¿no? Eso es lo que nosotros incentivamos en la Cámara Internacional de Conferencistas, ¿no? En nuestros últimos postulados. Sí, invitamos a los conferencistas de la Cámara a que puedan crear sus conferencias de autor porque lo decimos, cualquier eh, colega podría hacer una clase o una charla de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, cualquiera, cualquiera puede hacerlo, cualquiera que lo, lo, lo haya estudiado, libro, pero esa es una clase, y, y está muy bien, es, es una clase, suena muy bien, porque son unos principios fabulosos. Sin embargo, no es una conferencia de autor, porque si usted hace una charla de los siete hábitos de la gente altamente efectiva y quiere cobrar por eso, tiene que pagarle derechos al creador de esa investigación y ese libro, o a los hijos. Claro. Entonces, a mí me... Bien. Perdón. Sí, sí, disculpe, Carlos, siga. Sí, entonces, está bien, porque yo también, eh, cuando he sido eh, eh, maestro, eh, profesor en un instituto de formación bancaria aquí en Lima, dictaba ese curso, pero era una clase. Y una clase maravillosa, y me encantan los siete principios de la gente altamente efectiva, pero no voy a cobrar por ello. No voy a ir a las empresas a tocarles y decirles, voy, tengo, ya tengo un taller que se llama los siete hábitos de la gente altamente efectiva. ¿no? Eso no es ético. exacto claro. A mí me gustaría preguntarle ya que hablamos de la escritura y lo importante que tiene eh, para un conferencista saber escribir, ¿cómo vemos esta nueva sociedad, los chicos, con respecto a abreviar las palabras, este manejo de los celulares, del chat, donde realmente no es lo mismo como, como se escribía en, época, en nuestra época, ¿no? Eh, ¿Qué consejo, qué le diría a esos chicos, hombres del futuro? Sí, eh, es la naturaleza del, del hablante el, el siempre simplificar el lenguaje, es natural, es naturaleza. Y yo también, cuando estoy con la familia, hablamos de un modo particular, empleamos unas palabras que normalmente no emplearía eh, ante los colegas profesionales, es algo natural, en familia, hasta con las amistades, de, de, digamos, del barrio, los, los colegas de, con quien uno estudió la, la escuela básica o la universidad, tiene una, una forma de hablar. Eh, luego, como profesional, uno tiene que exigirse, evidentemente, en mayor calidad porque es una voz autorizada, digamos, en su campo de acción. En cuanto al tema de los jóvenes, es natural que, que puedan simplificar siempre el lenguaje, y más que ahora la tecnología les permite simplificar aún más todavía, claro. sin letras y sin sílabas y sin palabras, sin vocales, sin consonantes, es natural. Sin embargo, uh, la invitación es obviamente que si alguno de, de estos chicos este, va a convertirse en un profesional eh, de la comunicación, si va a convertirse en catedrático, si va a convertirse en entrenador, en maestro de cualquier rama del saber, de la ciencia o la técnica, pues sí, va a invitarse, exigirse a obtener un lenguaje cuidado, porque representa pues, una voz de su pro propia profesión u oficio. ¿no? Pero eh, es natural, los jóvenes van a continuar haciendo eso, así que no hay que molestarse. No, a todos lo hemos hecho, yo también, pero sí, me, me intereso muchísimo en pulir mi lenguaje cuando estoy en los ámbitos que corresponden está buena está buena eso entonces no retamos a los jóvenes recuerdo vamos no, no a ser amigos hablar lenguaje adaptarnos <risa> <risa> no, no, no. a ellos eh, acá en Argentina bueno eh, Borges siempre decía un, un escritor argentino reconocido en el mundo, maravilloso escritor sí eh, a mí realmente también que eh, soy fan de Borges no. y él decía eh, que él tenía horrores de ortografía un talentoso como él, suerte que tenía una gran mujer a su lado que corregía todo lo que él escribía con la máquina de escribir en esa época, ¿no? No tenía eh, los, los diccionarios que hoy tenemos, ¿no? En las computadoras. Y él decía que tenía horrores Exacto. de ortografía. La, la magia está en la corrección y lo decía siempre Borges en una de sus innumerables entrevistas él no publicaba de inmediato jamás, él, él dejaba reposar y reposar y, y reposar y muchísimo cada texto, luego de cada corrección, ¿eh? para ser presentado, ¿no? En cambio, cuando tenemos un lenguaje coloquial, el lenguaje se pobrece, porque es la naturaleza, ¿no? simplificar el lenguaje. Pero cuando estamos comunicando en ámbitos profesionales, sí, tenemos que corregir, corregir y corregir. Nosotros hemos estado en, en un acompañamiento, en un acercamiento con los jóvenes, ¿no? La cámara también se ha estado acercando mucho a los jóvenes y ahorita se está desarrollando un bonito proyecto. La cámara con los jóvenes y los estamos ayudando, los estamos impulsando, pues para que mejoren en, en sus actividades y en su dicción, que es bien importante, ¿cierto? ¿Cómo ha estado ese, claro. ese tema? Sí, en el tema de, por ejemplo, y eso ocurre con muchos profesionales de la comunicación. Muchos hasta doctores profesionales que se hacen llamar profesionales, pero no eh, practican ejercicios para la voz profesional, ¿no? Para lograrla. No, no lo practican. Quien eh, va a enfrentarse a un público eh, como entrenador, como formador, debiera siempre eh, practicar, buscar la, la práctica de los ejercicios para, para mejorar la dicción y la Moral, sí. Perfecto. Ahí... Hablar de modo profesional. Sí. Bueno, Carlos, la verdad que es un placer escucharlo. Espero tener la, la oportunidad de escucharlo nuevamente. A mí me gustaría en algún debate. Y tenerlo en algún debate. Claro que sí, la, la invitación la haremos. Eh, Carlos, queremos agradecer por el tiempo por haber estado con nosotros en esta corta entrevista, eh, nuestro programa está iniciando, eh, te digo muchas cosas eh, iremos a lograr y haber contado contigo en este primer programa fa, fabuloso, fantástico, muy bueno queremos finalizar y nos gustaría que nos entregaras un mensaje para los jóvenes, para las personas motivándolas a que dejen tanta televisión, más bien se dediquen a crear un poco, tal vez escribir algo enfocarse hacia buenos hábitos y demás cosas, ¿no? es lo que nosotros miramos habitualmente, lo que nos gusta hacer para que nos ayudes con eso claro <risa> sí, yo sí soy bastante crudo, un poquito crudo con el tema de los jóvenes, yo le digo eh, a la gente que realmente le, le interesa la sociedad, pues haga más ruido los demás no nos importan porque hay muchísima gente que va a perder su vida va a convertir su vida en basura y va a basurear la vida de los demás esa gente no nos importa, la gente que realmente le interesa la sociedad y, y todo su, el conjunto de artes, cultura, ciencia que haga más ruido, que haga más ruido. Y a las jóvenes que todavía están en el limbo de qué hago, no hago, si soy bueno, soy malo, qué hago. Entonces, lo único que hay que invitarlos a que viven la enseñanza, que busquen dónde están los maestros, dónde está la, la enseñanza milenaria, la enseñanza de todos los tiempos, y que realmente viva la enseñanza. Ese es el camino. Secretos del éxito no hay, no hay ningún secreto, que simplemente es aprender algo, Vivirlo, desarrollarlo y trabajar, es lo único. Hay más. Maravilloso. Gracias, gracias por estos este momentos, estos minutos, gracias. <risa> gracias. Gracias, gracias a usted y espero, como siempre, lo quiero ver en algún debate o en alguna otra entrevista acá en Radio Mix. Gracias, igualmente, que tengan ustedes una buena tarde. Gracias, Millonarios, por esta oportunidad. Bueno, muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Bueno, maravilloso. Sabi, la verdad que muy lindo conocer a Carlos, la verdad que nos dejó esto, yo pensé que iba a retar a los jóvenes, ¿eh? no es así. Ahí estamos viendo a nuestro segundo invitado, Teodoro Mayo, bienvenido a Mix Muchas Internacional. Muchas gracias, buenas tardes, espero que estén bien. Muy buenas tardes. Un gusto tenerte por acá en nuestro programa Teodoro, eh, tenemos aquí ciertos cruces con Karina es eh, normal en nuestro programa estamos aprendiendo <risa> a conocernos y a hablarnos eh, pero un, un gusto tenerte acá en el programa estamos hablando de temas bien bien interesantes acerca de, de lo que se ha proyectado en la vida lo que se ha podido hacer y bueno tenemos el gusto de tenerte acá en esta tarde en nuestro programa el gusto realmente es mío y un placer estar en el primer programa <risa> Gracias, recordamos a la gente, Teodoro Mayo es presidente de la empresa de emergencia Pinamar Villa Gesel de la República Argentina, en este momento una empresa de emergencias que estamos en pandemia mundial, eh, lo importante ¿no? que es esta comunicación para que nos ponga un poquito al tanto de todas las medidas de seguridad que debemos tomar, cómo se manejan las, eh, las empresas de salud, en especial las empresas de emergencia, por eso eh, Teodoro, te trajimos acá como para que nos cuentes un poquito, representante de la KBM y también representante de la Cámara CIEM, que es la empresa de emergencias internacional. Sí, en realidad es el CIEM, es un sistema integrado de emergencias médicas que cubre toda América Latina, es, sus empresas. Eh, son todas empresas legales, todas tienen su habilitación en todos los ámbitos que corresponden. Y la KBM la, es, es una cámara que integramos, que es eh, de todas las eh, eh, empresas de emergencia de la provincia de Buenos Aires. Eh, es un resumen de lo que vos decías, de que eh, integramos ambos, ambos sistemas. Todas esas empresas, eh, son todas empresas de emergencias médicas, eh, todas esas empresas siguen protocolos, eh, que va dictando el Ministerio de Salud de la Nación y que va copiando, en el caso de KBM, eh, en lo de las resoluciones de la provincia y nos van eh, informando de todos los días o a cada momento los cambios de protocolo Eso es un resumen, Karina y, y Xavi, de... De cuál es la función de la cámara y cuál es la función del CIEM. El CIEM es a nivel internacional, a nivel internacional eh, agrupa a todas las empresas de emergencias médicas, eh, a diferencia de la KBM, eh, eh, en CIEM capacitamos a todos los integrantes de, de una empresa de emergencia, sea, llámese operador, llámese eh, paramédico, llámese médico, con los cursos que brindamos. Los cursos están avalados eh, internacionalmente, así que la idea es eh, conformar un equipo de trabajo totalmente profesional. Perfecto. Xavi, te dejo a vos que le preguntes. <risa> ok. Bueno, me, me inquieta una, una cosa y todo me gustaría saber cómo, cómo la están manejando ya. Nosotros tenemos acá un doble efecto. Quiero, quiero hacerlo muy, muy claro. Porque por una parte, eh, el tema de las, la atención de emergencias y el trato con personal médico, cuando la gente habla, felicita al médico, felicita al paramédico, le da hola, ¿cómo estás? Pero cuando van en la calle, cuando van llegando a sus casas, como que le tienen cierta, cierto distanciamiento, le tienen cierta, llamémoslo aquí en Colombia, cierta tirria, cierto fastidio, que piensan que van a tener problemas con, con el COVID y demás. ¿Cómo han podido manejar eso en Argentina? ¿Cómo han podido desarrollar eso? Uno para que la gente tome conciencia y dos para desarrollar un buen trabajo. Esto es humanitario también. Eh, mira, eh, el problema principal se eh, originó en Capital Federal eh, y alguna ciudad eh, capital de provincia. Nosotros en nuestra región, gracias a Dios no ocurrió, en nuestra región el trabajo es eh, eh, muy mancomunado. Estamos, eh, acá se trabaja muy en equipo eh, entre lo privado y lo público eh, se respeta mucho al, al equipo médico ya sea en el hospital, en la clínica o en el sistema de emergencia eh, en el caso que vos decís que más preocupó fue en, el, en la capital federal donde muchos vecinos en los edificios donde vive un médico un enfermero eh, tenían esa, ese miedo y hubo no ataques eh, físicos, pero sí con carteles en los ascensores, eh, en las puertas de, de los departamentos, pero todo eso paró porque hubo denuncias y la gente se dio cuenta que eh, atacar a un profesional de la salud en este momento era totalmente equivocado, porque no tenían un argumento como decir lo ataco por este motivo. Pero te repito, en, en nuestra región, en el interior tanto de Buenos Aires como del país, no ocurrió eso. Se respeta mucho el equipo médico. Muy importante bueno, porque aquí sí se vivieron temas bastante complicados, ¿no? Sobre todo sí, con, sí. con enfermeras y demás que iban saliendo, fue un tema de concientización. Y todavía se, se ven cosas, pero pues el tema va, va mejorando, ¿no? Es lo que nosotros tenemos que hacer, que eh, en cuenta a la gente, hacer un, una actividad de toma de conciencia y saber llevar las cosas, ¿no? Ya comenzamos reactivación, entonces mejoran las cosas. Ustedes están, eh, ¿en qué fase están? Ahorita estamos en un desconfinamiento gradual, ¿no? Sí. Uh -huh. Reactivando ciertos sectores, comenzando por partes, y en, en algo que nuestras autoridades, y hay que hacerles mucho, mucho caso, ellos han denominado una, un confinamiento inteligente, ¿sí? porque tenemos que comenzar a reactivarnos de una manera u otra. Entonces, estamos en eso, básicamente. Aunque la curva de contagios se está aumentando, pero se está buscando activar la economía. Eso es lo, lo, lo que nos han dicho, básicamente. y habla hablar de las ciudades importantes, las ciudades grandes. Así es. Cari, claro, nosotros, perdón, nosotros en el interior, eh, prácticamente de las 24 provincias, eh, hay el AMBA, que es eh, el ámbito de Capital federal y Gran Buenos Aires, y el Gran Chaco, y otras excepciones más. Lo demás está todo muy bien, muy pocos casos. Pero claro, en, en el AMBA, como lo llaman, eh, hay muchos casos porque eh, hay, justamente en el conurbano, están las villas que realmente la gente no, no cumplió con la cuarentena al 100%. Y ahora estamos pagando la consecuencia. En diferentes zonas. Eh, mi pregunta era también para vos, Teodoro. Eh, las medidas de seguridad, tenemos en las ambulancias unas cúpulas, tenemos el cañón de ozono, que nos expliques un poquito de qué se trata el cañón de ozono. El cañón de ozono es un generador de ozono, como eh, bien dice la palabra, y que desinfecta eh, al 100%. La, eh, la ventaja que tiene el cañón de ozono, a diferencia de otros sanitizantes, es que penetra en cualquier rincón de una ambulancia, de una oficina, de un restaurante, en todos los lugares, porque es, eh, es oxígeno por tres. Entonces, eh, entra, penetra en todos lados, desinfecta todo. Eh, hay varios eh, tipos de cañones de ozono, eh, los que están más de un gramo, y los que tienen menos de un gramo. lo que, que tienen más de un gramo, que por ejemplo en el caso de, eh, nuestro, es un cañón de ozono de 7 gramos, por lo cual cuando se desinfecta no puede haber ningún humano ni animal en el ambiente. En el caso de las ambulancias, eh, ozonizamos tres minutos, después abrimos y, se, y se, hay que dejarlo ventilar por lo menos otros tres minutos. Lo importante de esto que hay que saber, lo que para ozonizar con el cañón de ozono tiene que estar el aire acondicionado prendido, porque recircula el ozono por todo el ambiente e incluso desinfecta todos los, eh, los filtros que tiene el aire acondicionado. Eh, el, el, ozono, el cañón de ozono que tiene menos de un gramo es que se usa habitualmente para los ambientes, eh, por ejemplo las oficinas, los consultorios odontológicos, consultorios médicos a la espera, porque es menos de un gramo y no afecta al ser humano. Eso lo se está utilizando prácticamente en todos lados, eh, porque el, el otro, la otra forma de sanitizar es eh, con fluidos, con líquidos, que el, el ANMAT en la República Argentina de, eh, prohibió el uso porque no, no trae todos los beneficios que tendría que eh, tener. Entonces hay lugares donde se usa la luz ultravioleta o el ozono. La diferencia es que la, la luz ultravioleta es eh, un desinfectante, un, un eh, sanitizante que desinfecta lo que alumbra. ¿sí? Si fuese una lámpara blanca, todo lo que vemos lo, lo sanitiza no donde está la sombra, o sea, la cara oculta de la luna, no lo haría. No sé si me expliqué bien. Perfecto. Esa es la diferencia entre el ozono y, y la luz ultravioleta, que es lo que más se está usando. Perfecto. Nosotros en las unidades tenemos eh, la ozonacinación, más que eh, le, hemos, eh, eh, le hemos dado eh, unos mamelucos, que son para ir a, a, a las atenciones o a los traslados, por supuesto, la mascarilla, eh, el, el tapaboca y las gafas. Eh, doble guantes, tienen los guantes quirúrgicos y los guantes eh, comunes de examinación. Eh, toda la protección, las cofias, las cubrebotas, y ahora incorporamos para los traslados de los pacientes una cápsula de bioseguridad que está eh, refrigerada y eh, eh, todo el, el aire que circula dentro de ella es extraído, valga eh, la redundancia, por un extractor que lo saca al exterior luego de filtrarlo con un filtro EP, EP, epa Por lo cual eh, no, contina, no contaminamos el ambiente, y el personal que va a la ambulancia está protegido, como el paciente está protegido de lo que hay en, en, en el aire alrededor de, eh, dentro de la ambulancia. Segura. Bueno, Teodoro, no sé, ¿sabes si querés hacerle alguna pregunta más a Teodoro Mayo? Sí, pues eh, nosotros como moradores, como convencimientos, estamos trabajando desde la casa, pero también extrañamos nuestros eventos eh, masivos, ¿no? Poder tener contacto con la gente. También nosotros conocemos los protocolos de seguridad que tenemos que llevar eh, por esa misma aglomeración que tenemos. Con todo este cambio que tenemos, estamos hablando de unas nuevas aplicaciones que tienen acá en emergencias, los protocolos de atención a las personas, sobre todo en aglomeraciones, ¿cómo cambiarían? ¿Qué actividades nuevas tendríamos que tomar para que nuestro sueño anhelado volver a tener conferencias masivas se llegue a dar? Difícil. Pero, eh. Perdón. No, digo difícil eh, en este momento, ¿no? Eh, pero te lo dejo que contestes vos. Eh, yo no sé cómo va a seguir, por supuesto que ya las costumbres en, en todo el mundo cambiaron y eh, a, a partir de que se termine eh, la pandemia mundial esta, eh, seguramente ya no, no haremos lo mismo que hacíamos antes, eh, pero creo que nos vamos acercando a una época donde las conferencias no, no son como antes, eh, ya de hecho, no sé en tu país, pero en el nuestro, en los colectivos la gente no ocupa todos los asientos. En, en, en un bar si, eh, se podría ir a tomar un café, porque nosotros tuvimos la posibilidad de que se pueda, y después volvimos para atrás, eh, no, no se usan todas las mesas, eh, se usan. Es un tablero de ajedrez. Es un tablero de ajedrez. Las mesas blancas se usan, las mesas negras no se usan, eh, como para graficártelo. Así que yo supongo que. No va a haber la concurrencia que, eh, que hubo hasta ahora. No sé qué va a pasar con los festivales de música. Eh, yo creo que nadie sabe qué va a ocurrir. Por el momento no se puede, Xavi. Sí, <risa> por, estamos, por el momento no se puede. Y han dicho que es, eso lo aplata, lo mueven y lo mueven. Y ahí estamos esperando que nos digan para cuándo. Es así. Porque, sí. bueno... <risa> Europa, ¿no? Estuvo un rebrote en, en Alemania que tuvieron que volver para atrás y están en, un, están en verano, ya no se sabe eh, esta pandemia si es un, un tema de, de, del clima o, pero bueno, sigue estando, siguen estando los rebrotes y la mejor manera, no sé qué dirá Teodoro es este, estar en casa porque el virus está afuera Sí, eh, yo te iba a decir fíjate en Europa justamente que vuelve el fútbol y las tribunas están llenas de cartones con la, con la imagen de los socios o los dueños de esas butacas. Eh, no hay el público que había antes. Así que, ¿quién sabe lo que va a pasar? ¿Quién sabe cómo se viene el futuro de todos? Los, de todos ¿no? Porque las costumbres van a cambiar al 100%. Y eso de trabajar en casa eh, es un, un modo que no se inventó ahora. Hace muchos años que se hacía en Europa. Y que creo que ya prácticamente lo va, lo va a tomar todo, todas las empresas grandes. ¿no? Igual estuvieron comentando que todo lo que son eventos de gente masivos, más o menos hasta febrero del otro año, proyectándolo. Entonces, vos sabes más de emergencias que yo, entonces, eh, para corroborar. El... Claro, eh, nosotros ahora estamos esperando que esto se termine, porque no, queremos que la próxima temporada de verano, que va desde en, en, en, el, en, el gran, en la gran cantidad de gente, de mitad de diciembre hasta fin de febrero, que eh, no va a ser como la anterior, creemos, yo en lo personal creo que va a venir mucha gente, porque no va a poder irse al exterior, pero no van a poder estar, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de eh, balnearios donde eh, hay filas de carpa, una al lado de la otra, que... Según se dice, no va a poder ocurrir. O sea, uno espera que, vos decís hasta febrero, uno espera que sea antes y que se termine definitivamente. Pero no se sabe. Vamos a, por las dudas, porque a veces en Colombia Bañarios son eh, las playas. Servicios de playa. Por las dudas, no sé cómo le dicen allá en Colombia. Claro. Las playas, no, aquí es que el concepto... Iba a preguntar exactamente eso. ¿A qué les llaman Bañarios? ¿no? Para dar el mismo... Balneario. Son eh, lugares en la playa, eh, donde hay eh, servicio de restaurante, servicio de baño, ducha, y hay carpas. Eh, son, eh, bueno, son carpas, Vos, eh, me imagino que eh, ustedes tendrán el concepto de carpa igual que nosotros, donde entran cuatro personas, tienen sillas, todas las comodidades pueden tener eh, eh, en una playa, y lo que se dice es que vendo la sombra, les dan la sombra. El servicio CARPA es darte la sombra, para que vos puedas estar, si querés al sol, o eh, descansar un poco de tanto sol y estar a la sombra. Uh -huh. Ese es, es cool. el concepto. Acá estamos viendo Sadie en Facebook, que dicen, si sí, las empresas de emergencia en Colombia tienen el mismo equipamiento. Uh -huh. Eso, bueno, no sé si vos estás al tanto. He conocido acerca de los protocolos, pero que me lo sepa si sí es aquí tal cual no, no, no los vamos, a, vamos a investigar para después a, eh, responderle al oyente, ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué te parece si vamos cerrando y te dejo la última pregunta de cierre de ese broche de oro como siempre vos le das, compañero? Ah, bueno, perfecto, Gary, gracias. Pedro, muchas gracias por la participación, por el tiempo. Y sí me gustaría que nos ayudaras en tema de atención de emergencias a darle un mensaje a las personas, sobre todo a los jóvenes que no creen mucho en este, este coronavirus COVID-19, darles como ese aliento de tranquilidad y darles esa emoción de que tomen un poco de responsabilidad y que hagan las cosas bien para que podamos llevar esto y salir más prontamente de toda esta situación que estamos llevando. Mira, yo creo que es un tema de cultura, de educación. Eh, la única... La única forma, por lo que dicen los que saben, y que está demostrado, es que eh, quedemos todos en casa. La única forma es la cuarentena, quedarnos en casa, salvo los casos exclusivos que tengan aquí a trabajar, como los servicios de emergencia, los sanatorios, los sistemas de seguridad. Y, y a la juventud hay que en, en, enseñarle, enseñarle, como le enseñás un montón de cosas en la vida, enseñarle que la única forma de que esto se termine es quedándonos en casa, no juntarse eh, recién veíamos eh, salimos en unas compras y vimos a tres chicos en la puerta de un supermercado eh, tomando eh, está bien no estaban tomando alcohol estaban tomando una bebida pero del pico uno al lado del otro eh, y se pasaban la botella eso en realidad es una es no haberle enseñado o no haberle eh, explicado me parece como corresponde lo que es el virus, que no lo conocemos, que la única forma de combatirlo por ahora es eh, quedarnos alejados de todos, y está esta herramienta que es el, el Zoom, o, o la eh, infinidad de sistemas que hay eh, tecnológicos como para comunicarse con los amigos. Yo tengo un nieto que festeja el cumpleaños de sus compañeritos del colegio, Zoom, por entonces... Creo que si le enseñamos a la juventud que esto es así, eh, tenemos, vamos a salir muy rápido. Yo no veo otra. Es la educación y, la, y, y eh, es la cultura, la educación. Así es. Bueno, muchísimas gracias Teodoro. Seguramente vamos a tener otra oportunidad más para hablar de, de esta pandemia que nos abraza a todos los países del mundo. Así que vamos a seguir hablando con el tema. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme a este programa. Gracias a vos. Gracias. Y muchas bueno, gracias. Gracias, muchas gracias. Xavi, acá estamos. Ahora le decimos a todos los oyentes que sigan estando con nosotros, que nos vamos a un corte porque tenemos que preparar todo para el gran debate de la noche. Sí, en diez minutos... Entrarán nuestros invitados que ya nos están esperando aquí en la sala de espera. Y vamos a tener un debate bien interesante con personajes que son conocedores del tema y esto va a estar de lujo, esto va a estar muy bonito. Tal cual, hombres y mujeres. Así es, ¿quién gerencia mejor? ¿Hombres o mujeres? Ya lo veremos. Así es. Muchísimas gracias, no se vayan 10 minutos nada más y comienza el debate internacional. Ya venimos.